Puedes ir a la serie de poderes y a sonar la campana para que justo te lleguen las notificaciones. Lo mismo en YouTube y ahora también en Instagram TV. El tema de hoy es el poder de reverdecer en tiempos difíciles. El poder de reverdecer en tiempos difíciles. ¿Y esto de qué va? Pues hoy les quiero hablar de la resiliencia y de esta capacidad que tenemos para crecer y Resistir, tal vez, pero también evolucionar en esta adversidad. Algunos también, algunos autores le llaman antifragilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el nombre, eh, por así decirlo, de psicológico es resiliencia. Y para ahí vamos, ¿vale? En ocasiones, las lecciones de la vida, y esto ya lo sabemos porque lo hemos vivido y porque seguramente algunos de nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, en, el, en ocasiones las lecciones de la vida son más dolorosas de lo que esperábamos que fueran o que quisiéramos vivir. Sin embargo, los tiempos difíciles pues, no son como una opción. A veces son espacios en donde tenemos que vivirlos y que coincidimos más veces de las que quisiéramos en nuestra vida, pero es lo que es sin embargo, cómo sacarle el mayor provecho, cómo vivir esto, desde qué lugar me puedo posicionar y cómo enraizarme y cómo justo hacer tierra y decir, como los árboles, no me muevo y si me caigo, pues vuelvo a crecer. Entonces, la resiliencia se manifiesta justo a partir de una situación difícil que puede tomar muchas formas desde un duelo o una pérdida, o sea, desde un fallecimiento, eh, desde una pérdida de lo que sea que sea en tu vida, mudanza, trabajo, eh, despido, cambios de estilos de vida, e incluso estos micro duelos, porque no significa que no duelan, eh, pueden ser como incluso los cambios de rutina, los cambios de estilo de vida. Tal vez incluso dejar ir algunas, algunos vínculos o relaciones, poner límites, tal vez en familia, en pareja. Existen muchos, muchos duelos y existen muchas formas de hacerlo. Cuéntame, ¿cuáles han sido estos duelos o micro duelos que tú has vivido a lo largo de, de este año? O de esta situación. Entonces, la resiliencia se manifiesta justo a partir de esta situación difícil y si yo pudiera definir la resiliencia en un tweet, como me gusta decirlo, o sea, en, en 140 caracteres, es una forma armoniosa de fluir con la vida, adaptándose fácilmente, eh, no estoy tan seguro, pero adaptarse fácilmente a las distintas circunstancias, justo como el agua. Que toma la forma de cualquier recipiente al que se vierta. Entonces, esto para mí es la resiliencia. Es una forma armoniosa de fluir con la vida. No me voy a meter ahorita en temas. Si quieres saber más de este tema, dime. Y, o sea, no voy a hablar como, por ejemplo, del proceso de duelo. Pero imaginemos que el proceso de duelo es como una curva, ¿OK? Eh, y, entonces, vivimos un proceso complejo eh, eh, o, al, o un proceso o un evento que nos rompe. Lo que ya conocíamos puede ser un duelo, lo que sea que sea que puede ser incluso un trauma, no necesariamente. Y entonces vivimos este proceso o este evento y empezamos justo a vivir emocionalmente como una montaña rusa, como un proceso. Y luego... Después de este proceso, de este proceso, ok, no es como actualizar tu computadora y ponerle ahí el upgrade o actualizar y esperar 40 minutos y ya está lista, ¿no? Bueno, Microsoft a veces se dura hasta cuatro horas, pero lo que quiero decir con esto es: lo que sea que sea, tampoco es que esté de un día para otro, a eso me refiero. Entonces, imagínate que vives, pasa el evento traumático, pasa este evento que rompe con tu status quo, con lo establecido, con lo familiar, vives un proceso emocionalmente, de la manera en que tú lo vivas, eh, y llegas a un punto, la resiliencia no es llegar al mismo punto al que te encontrabas. Ya me estoy mareando. Imagínate que estamos aquí. OK. No es llegar al mismo punto, sino que la resiliencia es crecer a través de esta adversidad. Ya no estás en el mismo punto en el que te encontrabas, sino estás en un nuevo nivel de conciencia, estás en un nuevo nivel de trascendencia, te has apropiado de este aprendizaje, te has apropiado de esta situación, y creces a través de ella. ¿OK? Puede, ha ido evolucionando la resiliencia a lo largo de sus estudios en psicología. Sin embargo, si quieres saber más a profundidad, también puedes entrar a la serie Recordatorios. Y justo la tercera temporada tiene que ver con resiliencia, que es de lo que ha estado posteando y publicando este mes. Y hablo de, la, de cómo ha ido evolucionando esta, eh, este concepto. Primero empezó como una habilidad, ¿OK? Como estos rasgos biológicos totalmente eh, neuronales, totalmente, digamos, que, que ya los trajiste de fábrica, ¿OK? Ya eran de default para ti. Y entonces, eh, en el 1990, la primera generación de la resiliencia se hablaba como de estos seres que lograron vivir adversidades y crecer a través de ella. Pero no era algo como que ellos lo desarrollaran, sino así nacieron. En, a inicios del año 2000, la segunda generación surge de este, o la evolución de este concepto, y surge como un proceso. Algo que sí se puede desarrollar y que sí se puede generar a través de crear espacios seguros. Espacios seguros, palabra importante, ¿OK? En Bolt te la dejo. Entonces, espacios seguros. Y es un proceso. Y la tercera evolución de este, de, esta, de este concepto tiene que ver con un mindset. Mindset, mentalidad, perspectiva, como le quieras decir, pero me encanta la palabra mindset porque es mind, de mente, sed, establecer. Entonces, es la forma en cómo estableces y programas tu mente. Y entonces ya se habla no solo de que algunas personas, si bien nacen con esta capacidad, también en el proceso lo que hacen es construir con las otras personas. Y un maestro tiene que ver cómo yo me relaciono y me vinculo con este evento o con esta circunstancia. Cosas básicas y bien importantes cuando hablamos de resiliencia. Y las quiero dejar muy claro porque, hay varios artículos en internet, hay varios autores de los que hablan de la resiliencia, pero a veces no se meten a profundidad o no dejen claro hasta dónde llega la resiliencia. Sé que es muy poco poder hablarte de, de resiliencia en 30 minutos. Voy a entregarte lo mejor que puedo, ¿OK? Tengo un programa que se llama La Vida Sigue, que de hecho son 10 semanas, donde trabajamos 10 sesiones para trabajar con la resiliencia. Entonces, lo que te puedo decir condensadamente es nunca es absoluta total y lograda para siempre. No es como que vayas a una tienda departamental o a una tienda de conveniencia, vayas, la compres y ya la tengas en tu casa y es, ok, ya sé que cuando yo la necesite, ahí estará. Eh, y no es necesariamente así. Digamos que la resiliencia es lo mismo que hacer ejercicio, lo mismo que la condición física. Porque al final la resiliencia, ya hablamos de la tercera generación de el, la evolución del concepto de resiliencia es un mindset. Entonces, es una condición mental también. Entonces, nunca es absoluta. Yo puedo ser resiliente en, ante una enfermedad, pero a lo mejor y no soy resiliente ante ser despedido o ante la incertidumbre económica. Yo puedo ser resiliente con el mudarme de, de casa, pero no el mudarme de país o de ciudad. Yo puedo ser resiliente cuando era joven y no tenía compromisos y podía tomar las decisiones que yo quisiera, pero ya a lo mejor a los 50, 60 años ya no soy tan resiliente porque ya no quiero seguir moviéndome o, no sé, probando cosas nuevas. Estoy dando algunas hipótesis o algunos ejemplos. ¿En dónde sí has sido resiliente tú y en dónde no? Cuéntame. Entonces, varía según las circunstancias. La naturaleza del evento, el contexto y la etapa de la vida. No significa ni falta de riesgo ni protección total. ¿okay? En primera, bueno, ya te dije varias. Nunca es absoluta, varía según las circunstancias, el contexto, la etapa, la naturaleza del evento. No significa una falta de riesgo ni protección total. No significa que ya eres totalmente invulnerable y que resistes cualquier situación que la vida eh, te ponga enfrente, ¿ok? Constantemente la resiliencia habla de este proceso de sabernos vulnerables. Ya hablé de la exposición emocional en otro de los lives, ya sabes, serie de poderes, ahí puedes encontrarla. Y entonces no significa que no tengamos riesgo, no significa que estemos protegidos totalmente. Es un fenómeno universal. Todos y todas podemos ser resilientes. Todos y todas podemos ser resilientes. Y podemos ir co-creando y construyendo la resiliencia a lo largo de nuestra vida. Hola, hola. Ya vi que se están conectando. Saludos. No se puede ser resiliente por sí mismo por sí misma. Esto también es bien importante. No solo es una cualidad fija, como ya te dije, imagínate como una condición física, una condición mental, hay que irla ejercitando, hay que irla haciendo más consciente, hay que conectar con ella y trabajarla a lo largo de nuestra vida. No se puede ser resiliente por sí mismo o por sí misma. Tenemos que empezar a construir, ya les dije justo en, en, en esta segunda eh, evolución o generación de la resiliencia, no se puede ser resiliente por sí misma, por sí mismo. Hay que generar y crear espacios seguros en donde podamos empezar a mirarnos desde otros lugares. Poder mostrarnos vulnerables sin, sin sabernos juzgados, lastimados, heridos, o no apoyados, o desvalidados, o desvalidadas, o minimizados, o minimizadas. Eh, entonces, es empezar a construir también esos espacios y esas redes de apoyo en donde sabes que cuando estás cansado de la vida o estás lastimado lastimada de la vida, llegas y dices, necesito un espacio seguro. Y no significa recuperarse en el sentido estricto de la palabra, sino crecer hacia algo nuevo. Y esto también ya lo hablamos a lo largo de, eh, cuando les daba este ejemplo, de no es crecer recuperarse en el estilo, en el sentido estricto de la palabra, sino crecer hacia algo nuevo. Y vivir estos bajones y estas subidas no es un proceso lineal, no es como paso uno, paso dos, paso tres, listo, no es una receta. Necesitamos vivir nuestro proceso a lo largo de nuestro proceso. Si quieres saber más del proceso de duelo o el proceso de cambio, dime y con todo gusto hago un live de esto. Y justo a lo largo de esto. Eh, podemos incluso estar en un punto de regresar, saltarnos dos pasos y volver a regresar. No importa, significa crecer hacia algo nuevo. Entonces, de esto va la resiliencia. Es una capacidad para fluir de la manera más armoniosa de la vida, adaptándonos, si no fácilmente, adaptándonos conscientemente a estas distintas circunstancias. Justo como el agua. Imagínate como estas plantas que se encuentran en, el, en la acera, en, en la calle, incluso en, en la calle misma, en el asfalto, que va creciendo en, dentro de estas grietas. Esta misma metáfora es la resiliencia. No importa qué tan duro sea el sedimento en donde te encuentras, no importa qué tan duro sea el lugar en donde te encuentras en este momento, Puedes reverdecer, puedes florecer. Evidentemente, como una misma planta, requerimos de nutrientes para que sea propicio volver a conectar con la vida desde un nuevo lugar. Y esto, como ya te dije, requiere un poco, si bien re, habla mucho de nuestra programación eh, mental, así como la gente con la que nos apoyamos, nuestra red de apoyo, también podemos hablar de, de cómo, cuál es nuestra configuración biológica o neuronal. Sin embargo, también hay tres cosas que te puedo dar el día de hoy para decir, con esto puedes empezar. Sencillo, tres cosas, pero si las analizas, las interiorizas y las incorporas más conscientemente, te vas a dar cuenta de lo tan poderoso que es y no necesariamente es tan sencillo como pareciera. ¿OK? Uno, la primera, acción que puedes tomar para saberte resiliente es una firme aceptación de la realidad. Una firme aceptación de la realidad. No puedes saber a dónde vas si primero no sabes en dónde estás, en dónde te encuentras. Y para saber en dónde estás y en dónde te encuentras, es necesario quitarnos la venda de los ojos, quitarnos las anestesias que estemos poniéndonos y decir, esta es mi realidad. Esta es la situación que estoy viviendo en este momento. No significa que vas a seguir para siempre, pero en este momento es lo que estoy viviendo y desde este lugar la acepto porque no puedo saber hacia dónde voy si no sé en dónde estoy. Primero, una firme aceptación de la realidad. Segundo, una firme creencia que la vida tiene un sentido. Es necesario conectar con esta importante Segunda, eh, no sé cómo llamarlo, mindset, recomendación, impulsor, lo que sea. Esta segunda acción que puedes tomar en cuenta es creer que lo que te esté viviendo tiene un sentido, no un por qué. El por qué lo que hace es como meter, ya sabes, como estos roedores cuando los meten para analizarlos neuronalmente y están en el... Eh, eh, ¿cómo se llama? En los laberintos. No, no me refiero a eso. Esto pasa cuando preguntamos el por qué. Nos metemos en un laberinto de justificaciones. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Sino cuando nosotros queremos ver un sentido, nos preguntamos el para qué, con qué objetivo. ¿Qué es lo que puedo ganar con esto? ¿Cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es el aprendizaje que está esto? ¿Quién puedo ser ahora a través de esto? ¿De qué? ¿Quién podría darme el permiso para hacer esto? ¿Cómo podría darme el permiso para ser otra persona? Eso es lo que quise decir. ¿Cómo podría o de qué requeriría darme el permiso para ser una persona diferente en esta situación? Entonces, la primera es una firme aceptación de la realidad. La segunda es una firme creencia de que la vida tiene sentido. Y la tercera es una firme capacidad de improvisar. Para aquellos que me conocen, y si me estás viendo de nuevo, yo amo la creatividad. Y no solo la creatividad la miro desde un lugar de, ay, soy artista y canto y escribo, sino el poder creativo que todos tenemos para crear, e innovar en nuestra vida y en las diferentes dimensiones de nuestra vida, profesional, personal, eh, de relaciones, y interior, exterior, como tú quieras ver todas estas dimensiones que somos, como el multiverso que somos, entonces, esta firme capacidad de improvisar es conectar con esta capacidad. Improvisar usualmente se, se dice, ya sabes, o tenemos en la mente de que es simplemente hacer las cosas, pues, al ahí se van, al ahí se quedan. Y ya sabes, como para salir de, de, del, del pendiente o para salir de la prisa o para salir de la responsabilidad. no No me refiero a esto, sino me refiero a una firme capacidad de Improvisar. Improvisar quiere decir usar lo que tienes a la mano y sacarle el mayor provecho. Usar lo que tienes a la mano y sacar el mayor provecho. Eso es improvisar. Entonces, esta firme capacidad de improvisar es una vez que ya aceptaste la realidad y una vez que ya sabes el propósito o el sentido de la vida en este momento, cuál es el propósito y el sentido que, estás, que tiene para ti la vida en este momento, es y ahora, ¿cómo saco el mayor provecho de lo que estoy viviendo y de, lo que estoy, eh, y de lo que tengo a la mano para innovar y crecer? De esto se trata la resiliencia. Se trata de reverdecer en tiempos difíciles. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos. Las personas sabemos hacernos de los obstáculos nuevos caminos. A la vida le basta un espacio de una grieta para renacer para reverdecer, para crecer, para florecer. La resiliencia nos lleva siempre a la vida, siempre nos arraiga más a la vida y nos reajusta siempre en la vida. Volver a un estado inicial, recuerda esto, volver a un estado inicial puede ser imposible en este momento. No se trata de regresar al, a la normalidad anterior, no se trata de regresar al, al estado en el que me encontraba. Más bien hay que saltar hacia adelante, abrir nuevas puertas, sin negar el pasado doloroso o el presente doloroso. Superándolo, trascendiéndolo, incorporándolo, aprendiendo de él, abrazándolo, nos puede llevar a una metamorfosis. Y conectar con nuestras emociones y ser conscientes de nuestras emociones y escuchar nuestras emociones es conectar con nuestras posibilidades. Conectar con nuestras emociones es conectar con nuestras posibilidades. De esto va la resiliencia y estas son las grandes capacidades que tiene la resiliencia. Entonces, es conectar con nuestras emociones, es conectar con esto y desde nuestros deseos, desde nuestro propósito, desde lo que nos impulsa, desde, que lo, desde, desde el lugar en el que nos mueve, mostrarnos al mundo y continuar en la vida, seas lo que sea que estés viviendo, de esto va la resiliencia. Si quieres trabajar más a profundidad con esto, te invito a la meditación del próximo domingo, este domingo, 21 de marzo, de 10 a 10.30 10 horas del Centro de México, horario del Centro de México, en la que estaremos conectando con nuestros deseos para abrazar el inicio de esta primavera, es un pretexto en realidad, pero conectar con este equinoccio de la primavera para conectar con la resiliencia, para expandir nuestro corazón, para reverdecer nuestro corazón a través de una meditación sanación como una estación nutricia en nuestra vida. Conectar con la primavera como una estación nutricia en nuestra vida y qué mejor manera de conectar con la conciencia colectiva de, esta, de este tiempo, de este momento en específico, el 21 de marzo que conectar y darnos el permiso de volver a florecer y reverdecer en nuestra vida. Si te interesa, escríbeme e inscríbete. Próximo domingo 21 de marzo de 10 a 10 y media horas vamos a estar trabajando con esto. Y si no te interesa, también hay otros programas que, que trabajo con la resiliencia, que justo es el La Vida Sigue, que son 10 sesiones. Por mi parte, espero que esto haya resonado contigo. Nos vemos la siguiente semana para cerrar con este mes, este gran, gran mes, el mes de marzo. Y vamos a hablar sobre la energía femenina astrológica. La energía femenina astrológica y vamos a terminar el mes de la mujer y el mes de esta energía femenina desde este lugar. La energía femenina astrológica. Que todos podemos acceder a ello, a ello independientemente de nuestro sexo y de nuestro género. Si este mensaje resuena contigo, sígueme, invita a quien pueda servirle, comparte este mensaje. Y puedes ver los demás videos en la parte de la serie de poderes, en Facebook, serie poderes, en YouTube, en la lista de reproducción de poderes y en Instagram TV, justo en la parte de Instagram TV, en la serie de poderes. Soy Osvaldo Casares y esto es poderes. Me da muchísimo gusto de que estemos una semana más aquí. Y si en este momento ya has llegado hasta este punto y te interesa saber algo más, no dudes en comentar este video. Y más que encantado de compartir y seguir compartiendo contigo conocimiento y sabiduría desde este lugar. Y co-crear juntos. Entonces, escríbeme también que te gustaría saber de qué más temas te interesan. Soy Osvaldo Cazares. Esto es Poderes. Nos vemos. Ten una excelente semana.